Muy buenas noches, amigos de Europa. Les saluda Manuela Bastidas a través de tu espacio Todo Cambia Noticias, que se emite a través de las diversas plataformas del YouTube y del Facebook. Muy buenas tardes en nuestra patria, el Perú. El día de hoy nuevamente tenemos en este espacio para analizar este informe que se, eh, se llevó a cabo eh, la ONU en la 137 sesión del Comité de Derechos Humanos, donde nuestra patria, el Perú, ha sido prácticamente examinado, donde se ha evaluado el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vamos a conversar eh, con Asdrubal González, eh, no solamente experto en el tema de derechos humanos, sino que eh, justamente está atento a todo lo que está sucediendo en nuestra patria, el Perú. Les invito a compartir este espacio de Todo Cambia para poder hacerlo viral, hacer que llegue este análisis a diversos espacios del Perú y del extranjero. De esa manera iniciamos Todo Cambia Noticias. A partir del 7 de diciembre en nuestra patria, el Perú, estamos en eh, plena dictadura militar. Esa es una realidad. Quienes digan o piensen o exhiban lo contrario están totalmente ajenos a una realidad y o están intentando ocultar una verdad eminente. A partir del 7 de diciembre hay grave violación de derechos humanos, hay masacre en nuestra patria, el rompimiento del equilibrio de poderes. Y en ese marco, el día de hoy, 3 de marzo del 23, se ha llevado a cabo ante la ONU eh, esta reunión, esta sesión del Comité de Derechos Humanos en el que el Perú ha sido nada menos que examinado. ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eh, estamos en este marco de grave violación de derechos humanos. Volvemos a repetir y el día de hoy ha sido un día bastante interesante. Vamos a conversar con. Osdrubal González, a quien le damos la cordial bienvenida a su espacio Todo Cambia Noticias. Te saluda Manuel Bastidas, bienvenido a Osdrubal. Eh, gracias nuevamente por este espacio alternativo de comunicación, de libertad de expresión, eh, para conversar un poco más sobre la situación del Perú en el marco de este examen que está viviendo. E igualmente pedir disculpas a la audiencia si escuchan otro ruido, es que estoy en el lobby del hotel por para que este, también tengan conocimiento de esa parte. Bueno, con respecto al examen que está viviendo el Perú, es un examen ordinario que se somete a todo todos los gobiernos, todos los estados se, so, se someten a esta evaluación cada cuatro años, y justamente coinciden con eh, la polarización, la crisis de derechos humanos que se está viviendo en el Perú, y eh, esto justamente es un como es un volcán que ha ocurrido en un en medio de una evaluación que se hace por los organismos internacionales de derechos humanos. Este consta de dos espacios de participación de la sociedad civil y... Eh, y tres espacios de preguntas y respuestas de los estados. Hoy fue el primer día, luego vendrá el día lunes y culminará el día martes. Eh, luego de los informes que se envían por parte de la sociedad civil y los otros órganos auxiliares eh, del Sistema de Naciones Unidas, los expertos independientes hacen una serie de requerimientos de preguntas para que el estado le proporcione información entonces en este contexto perú se está encontrando en un examen que eh, muy difícil que pase porque eh, ha roto todas las reglas de, de, de armonía a nivel de democracia y derechos humanos y no está respondiendo a los estándares internacionales. El día de hoy cuando se comenzó el diálogo podía, eh, se percibió primero mucha descoordinación por parte del Estado y otra, eh, uh, otra cualidad que vimos es que eh, los expertos en varias oportunidades tenían que repetir las preguntas porque el Estado estaba obviando cada vez que le hacía un requerimiento, respondían otro. Ese es por un lado. Y por otro lado, en temas tan delicados no tenían la respuesta, lo que ah, hacían, evadían la respuesta diciendo, le vamos a alcanzar la información mediante escrito, mediante información escrita. No te escucho. Eh, se me fue el, eh, el audio, pero con las disculpas del caso a todos los seguidores de Todo Cambia. Eh, señalaba, el día de hoy muchos hemos seguido en directo esta primera sesión de la 137ª sesión del Comité de Derechos Humanos. Quienes se han presentado, danos un panorama, quienes han participado quienes han hecho las preguntas por parte de esta sociedad civil y quienes, como bien ha señalado también, han evadido las respuestas. Bueno, en primer lugar, el jefe de la misión es el embajador eh, aquí en eh, del Perú, aquí en la misión en Ginebra y este era responsable de eh, encabezar, pues, el diálogo interactivo y también había una representación de altos funcionarios del gobierno de la señora Boluarte en Lima que a través de la videoconferencia también respondían a las series de preguntas que hacían los expertos independientes eh, en este caso que es importante señalar que el mecanismo es que los expertos hacen una serie de requerimientos eh, que, se, que son alimentados de información a través de los informes que entrega la sociedad civil y los informes que entrega el alto comisionado y los, el propio Estado. Eh, entonces, es importante señalar estos pasos porque se hace una valoración, en este, en este pacto se están evaluando justamente, los derechos civiles y políticos, que es donde está el epicentro de la crisis política y de derechos humanos en el Perú. Partiendo de que ya existe una primera eh, preocupación, como lo, lo señalaron hoy, con respecto al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contiene la regulación de los estados de emergencia. Eh, si no me recuerdo, hasta la fecha se ha dictado unos tres o cuatro estados de emergencia desde que la señora Boluarte ha, ha usurpado el poder y eh, les preocupa a los expertos que el resultado de los estados de emergencia, porque se supone que el estado de emergencia es para restituir la gobernabilidad y para que de alguna otra forma se pueda controlar eh, cualquier situación de inestabilidad que se pueda nuevamente eh, revo, eh, renovar o se pueda mejor recausar la situación. Pero se evidencia que el estado de emergencia se ha utilizado justamente como un mecanismo de represión, de violación a los derechos humanos, y en este contexto de los estados de emergencia es donde ha ocurrido las 70 ejecuciones sumarias. Otro de los, de los requerimientos que han hecho los expertos independientes es eh, conocer, eh, de manera um, forense, los resultados forenses de estas víctimas, eh, porque esto va a determinar eh, la causa de la muerte, el proyectil que generó la muerte, pero también dónde fue eh, la dirección del proyectil. ves Es decir, esto eh, va a evidenciar muchas cosas, porque ahí sí se puede determinar si hubo alevosía o si... El disparo fue intencionado no para, eh, de alguna otra forma, para paralizar a la persona, sino para el exterminio, para acabar con la vida de esta persona. Es decir, hay muchos elementos, médico forenses, jurídicos, que están evaluando y que esto puede resultar que empiecen a llamarle, a hacer un llamado de atención muy en serio, que se puede... Eh, elevar al, al propio Consejo de Derechos Humanos para que ya inicie investigaciones, que es lo que nosotros como sociedad civil estamos pidiendo, que se inicie una investigación internacional seria, porque dentro del Perú no hay justicia, señores. El tribunal está secuestrado, la fiscalía está comprada, porque la actuación de la fiscalía cada día es más vergonzosa, eh, ya no es de solamente de parcialidad, sino que ya se están eh, investigando eh, redes, redes de corrupción dentro del Ministerio Fiscal. Imagínense, los que tienen que velar por la investigación son los que están más bien involucrados en hechos de ahora de investigaciones hacia ellos. Eh, hay una serie de elementos que evidencia que dentro del Perú no se va a conseguir la justicia. Entonces, en líneas generales, esto por aquí es eh, estuvo la, la dirección pues, del foro, de la, del diálogo, de este examen entre el Estado eh, peruano y eh, los expertos de Naciones Unidas del Comité de Derechos Humanos. ¿Quiénes conforman este comité de expertos? ¿Miembros de qué países o representantes de qué países? este Astruval? Bueno, son 17 miembros eh, expertos independientes, que es el, la calificativo que, que ellos reciben. Estos expertos independientes son nombrados por los Estados Partes, eh, por la Asamblea General de Naciones Unidas. Eh, debe ser proporcionado la distribución geográfica a nivel mundial, el nombramiento de estos expertos y eh, los tienen, tienen que cumplir una serie de requisitos a nivel curricular, especialmente eh, de conocimiento y de experticia en la materia. Eh, en línea general, estos son los expertos eh, en materias de derechos humanos, pero también es, es importante señalar que hay expertos regionales eh, que justamente lo que se busca es garantizar que estos expertos regionales conozcan más de cerca la situación del continente, la situación política y de derechos humanos para que cuando ocurran estos exámenes tenga una visión más clara de lo que se está hablando o del, examen, del del examen que se le está aplicando al Estado en cuestión. Para que nuestros seguidores de Todo Cambia sepa del tema que estamos eh, conversando con Adrubal González, eh, director de la Red de Derechos Humanos eh, y él muy de cerca está siguiendo todo lo que sucede en nuestra patria, el Perú, a partir del 7 de diciembre en el que se han masacrado a nuestros compatriotas en el que hay grave violación de derechos humanos, prácticamente una dictadura. El día de hoy eh, se, a partir del día de hoy se está examinando si sí, el Estado peruano se está está cumpliendo con eh, no solamente preservar sino eh, cumplir con lo que eh, exige estos Estados miembros y con lo que exige a nivel mundial no solamente organismos internacionales sino también eh, internos que es el respeto a la vida el respeto a los derechos humanos en ese marco. Por parte del Estado del Perú, eh, adrubel ¿quiénes han estado presentes hasta el día de hoy, hasta eh, uh, luego que culminó la primera sesión del día de hoy? ¿Quiénes han hecho uso de la palabra en esta reunión a nombre del Estado peruano, a nombre de la dictadura de Dina bolarte Bueno, estuvo representante del Ministerio Interior como es el, el, el ministerio que tiene competencia directa en materia de derechos humanos por parte del Ejecutivo. Eh, estuvieron representantes de todos los ministerios, eh, pero se conectaron desde, desde Lima. Eh, recuerdo que participó el representante del Ministerio de la Mujer. Eh, también estaba representante del de Poder Judicial, de la Fiscalía. Es decir, estuvo una representación general del Estado porque es lo que se acostumbra en este tipo de examen, porque es un examen al Estado, no solamente al Ejecutivo como cabeza, sino al Estado en su conjunto. Y como les comenté, estaba aquí en Ginebra, estaba encabezando la, el, el, sí, la evaluación por parte de del estado peruano era su embajador con su equipo eh, de la embajada aquí en lima que es importante señalar que el señor eh, tomó fue una actitud un poco más partidista eh, sí. rompiendo el decoro haciendo más bien una proclama eh, en contra del señor castillo y a favor de dina Boluarte. realmente queda un poco de vergüenza que en foros como esto en vez de tomar al menos una postura un poco más acorde y más a, a la situación, eh, por lo menos por respeto a las víctimas, lo que hace es un proselitismo político para eh, defender a un gobierno que tiene sus manos manchadas de sangre. Hay antecedentes de que en algún otro momento en el que hayan sido evaluados otros estados... Eh, por este mismo tema, se haya dado este tipo de proclamas, o es claramente, uh, no solamente una um, falta y, y poca poco tino, no solamente político, sino eh, de, de, de la magnitud del evento, el haber hecho esta proclama de clara defensa, como lo ha señalado, a este, a este régimen dirigido por Dina Boluarte. ¿Hay antecedentes de ello no es usual, eh, no es usual que, eh, por lo menos que los gobiernos democráticos no tomen es, eh, tomen ese tipo de comportamiento. Eh, sí hemos visto donde hay regímenes donde eh, es, es cuestionado el Estado de Derecho, que sí eh, han, toman actitudes muy similares. ¿ve? Entonces, eh, ellos critican a muchos regímenes de dictadura, de todo esto, cuando ellos están tomando actitudes. Ya no similar, sino yo creo que ya lo superan en muchos de los casos. Eh, ¿Influye, otra influye uh -huh. en la decisión o en el informe que posteriormente vayan a evacuar este comité de expertos? ¿Influye justamente este comportamiento claramente abierto a apoyar una dictadura, un régimen que está rompiendo los cánones democráticos? No, porque realmente se evidencia que es un funcionario de gobierno, No, hay, aquí no se le exige imparcialidad como tal, porque él representa un gobierno y él está defendiendo sus ideales eh, como representante pues, de este gobierno. Lo que sí te puedo decir, y eso por lo menos me queda satisfecho como defensor de los derechos humanos, es que los expertos eh, durante esta semana, el trabajo que hizo la sociedad civil, se entera, se dieron conocimiento de tanta información, información que eh, lo estamos viendo reflejado en el cuestionamiento que le están haciendo a los estados al estado del perú eh, y al gobierno pues como tal de Boluarte. Eh, cuando nosotros llegamos aquí a suiza eh, había un desconocimiento del tema fíjate que el informe que las informaciones que habían llegado eran para entre el 2017 y el 2019 imagínate todo este retraso de información a el contexto y a la coyuntura que se estaba viviendo. Cuando tuvimos la oportunidad de llegar desde el día lunes, eh, el trabajo que hace la sociedad civil justamente es denunciar lo que está ocurriendo, decir, mira, eh, no solamente no nos podemos quedar con una evaluación de hace tres años, tenemos que venirnos al contexto actual y eh, observar que el Parto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eh, la dictadura de Boluarte, lo ha roto en su totalidad. En su totalidad se han roto todos los derechos civiles y políticos porque eh, se han decretado estados de emergencia donde se han vulnerado ya en sí el estado de emergencia, ya suprime derechos constitucionales como el de la libertad de asociación, libertad de expresión, eh, el debido proceso. Eh, es decir, una serie de elementos fundamentales que ya lo suprime y el accional propio del Estado. Entonces, este, es, todas estas denuncias que hicimos las organizaciones, eh, se pudo ver que es, el tema se actualizó, pero también se posicionó. ¿Ves? Y eso es un avance, por lo menos para poder visibilizar a, a las víctimas y a las personas que no tienen voz y denunciar esta, este gobierno de facto, porque ese es el nombre que recibe, gobierno de facto. Vale decir que este comité de expertos, tiene toda una información actualizada de cuál es la situación, no solamente política, jurídica y de alta represión y violación a los derechos humanos, sino de que este, están escuchando, o sea, son tolerantes a escuchar, a hacer las preguntas, o, o, o se nota también esa dictadura congresal de la cual estamos acostumbrados a observar en nuestra patria. O sea, hay tolerancia y tolerancia escuchan estas posturas de la sociedad civil la cual está representada por quienes este al eh, bueno aquí, totalmente el, el foro de aquí de naciones unidas el espacio es muy diferente a el ring de bolseo que ocurre en el congreso del perú este, eh, aquí realmente a la sociedad civil se le da su espacio, se le respeta al punto de que cuando habla la sociedad civil, porque ya ha ocurrido experiencias anteriores, eh, la sociedad civil habla sin presencia del Estado para evitar que existan filtraciones de información y de represalia porque ya ha ocurrido, eh, como te comenté, todos los expertos del, de, del Comité de Derechos Humanos han estado interesados en conocer la situación del Perú, eh, eso es el principal motivo que nos han manifestado, queremos saber qué es lo que ocurre, por favor, manden información veraz de lo que está ocurriendo, porque la información que nos ha llegado es información que, eh, que goza de veracidad o que no está actualizada. Y bueno, como te comenté, es el trabajo que hicieron casi 20 organizaciones, entre ellos la Red Nacional de Derechos Humanos, de aportar información de, actualizada, información del, del contexto y de lo que viene ocurriendo desde el día 7 de diciembre a la presente fecha. Hay puntos Como dice, hay líneas rojas que eh, nosotros consideramos que probablemente la empiecen a evaluar o a tomar más en consideración este tipo de cuestionamiento a partir del lunes o martes, por ejemplo. Nosotros consideramos, porque eso fue lo que pudimos presenciar o lo que yo pude presenciar es que temas como ejecuciones sumarias, libertad de expresión, debido a proceso que también hoy lo hablaron, se tome en cuenta para el proceso de evaluación. Y en este contexto te quiero comentar que eh, dentro del, de la evaluación pública que se le estaba haciendo al Estado, uno de los expertos preguntó y manifestó su preocupación, sobre la situación del, pre, del presidente Castillo y pidió información sobre el debido proceso y si se le estaba garantizando lo, eh, las garantías pues, constitucionales de acuerdo a lo que establece la Constitución del Perú. Y la respuesta del fiscal en ese, al que estaba representando pues, la fiscalía fue que le alcanzaría la información por escrito y obvió dar una respuesta al experto ¿Qué evidencia esto que los expertos a la final cuando hagan sus conclusiones y recomendaciones eh, va a evidenciar de que el estado o no está preparado en su totalidad o está obviando las respuestas que le incomodan para no dar información <risa> Claramente, claramente, eh, hubiéramos querido ver, verdad, la reacción de este um, comité de expertos frente a la renuencia o a no querer eh, responder preguntas. Por cierto, eh, estamos amigos de Todo Cambia conversando con Andrubal González, director de la red de derechos humanos. Eh. Se fue el audio. Fue pues nuevamente el audio. Bueno, nos están jugando en contra, creo. eh. eh decía que, amigos de Todo Cambia, estamos en conversación con Asdrubal González, director de la Red de Derechos Humanos. El día de hoy, 3 de marzo, se han iniciado las reuniones en la sede de Ginebra de la ONU. En esta 137 a reunión, esta sesión de evaluación de que si los estados que componen eh, este pacto eh, están respetando justamente los derechos cívicos, políticos y civiles, civiles y políticos. Y obviamente una pregunta a trobar, se han reiniciado las protestas en, en el Perú y el día de ayer hemos visto como una madre ha sido totalmente gaseada ¿No? Eh, y esta madre estaba con niños, con su niño en la espalda, no han tenido ningún tipo de consideración y la han gaseado, ¿no? Eh, eh, y lo otro es de que estos dos temas que el día de ayer han causado mucho impacto, o sea, la represión no se está firmando, no se está conteniendo, eh, es de que desde el Ministerio del Interior se ha dado órdenes para que sean los policías los que vayan a decir qué y a, cómo se comporten y qué tipo de material eh, para la difusión de parte de los periodistas tengan que eh, darse a conocer. Eh, o sea, no se está respetando la libertad de prensa, pero ya de manera arbitraria, abusiva, que va mucho más allá de procesos eh, militares antes conocidos. ¿Se puede seguir adjuntando material toda vez de que hasta el día martes, como bien ha señalado, va a continuar esta um, evaluación a, al Perú como Estado en el cumplimiento de estos derechos, de estos deberes y derechos? Se puede Mira, las, las denuncias tienen que seguir llegando indiscutiblemente de que llegue el momento final del, eh, del examen del comité. El comité siempre está operativo y... Esto también le da la facultad de poder eh, hacer eh, seguimiento a casos de denuncia. ¿Ve? El comité tiene un espacio donde puede eh, se pueden hacer denuncias individuales por violación a los derechos humanos contenida en este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el procedimiento después es que luego de revisada la denuncia hace un requerimiento al Estado. Eh, con el requerimiento al Estado y la denuncia de la víctima, el comité dicta una decisión, sean medidas cautelares, exhortaciones, recomendaciones o que sí sea una violación de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que le estamos invitando a las, a las personas que son víctimas de violación a los derechos humanos en el Perú? víctimas estamos incluyendo las personas que han sido lesionadas las personas que estén siendo hostigadas torturadas represión policial detenciones arbitrarias todas estas personas que están siendo víctimas de régimen de boluarte tiene que denunciar yo sé que es muy difícil pero tenemos que dejar un, al lado nuestro miedo y denunciar porque el miedo muchas veces está ganando batalla que es el objetivo desde el punto de vista de la represión ve eso es por un lado. Y por otro lado, eh, como te había comentado, hay temas que a eh, nuestro juicio se va a venir desarrollando, como por ejemplo, ya hoy lo visualizaron en una de las primeras preguntas, que fue independencia de poder. Y en independencia de poder es justamente es el primer pilar de la democracia. Y una, recuerdo que el experto que hizo la pregunta le dijo, nos preocupa un poco la, la información que nos llega con respecto a la claridad sobre la elección del de defensor del pueblo, de la Junta Electora, Nacional Electoral y eh, de la comisión que investiga los fraudes fiscales. Porque la información que ha llegado aquí al comité es que van a reformar la, el, el proceso de selección, pero también... Eh, la mayoría de votos pa, pa, rebajaría y lo que es, están pidiendo en estos congresistas es que se pueda nombrar al defensor y, y a los otros magistrados del poder electoral es con mayoría simple, es decir que va a haber una persona ya eh, ni siquiera que cumpla con los requerimientos que establece la ley sino con una mayoría simple nombrarán a representantes de poderes que tienen que ganar, que ganar pues de un eh, prestigio pero también de una credibilidad para eh, lo que va a representar o lo que tiene que defender en este caso que son los derechos humanos o procesos electorales. Aquí te quiero comentar algo que en tema de democracia aquí están tomándole mucho en cuenta es que están reformando la Constitución, de, es decir, que yo creo que en menos de un mes van a hacer un cambio ya no por constituyente, sino por Reforma Express, pero los artículos que están reformando es todo relacionado con elecciones de magistrados, elecciones de nuevos eh, representantes del poder, de la Junta Nacional Electoral y elecciones del defensor del pueblo, ¿eh? ¿Y por qué están haciendo estos cambios? Porque saben que si llegase a ocurrir eh, un proceso electoral, primero necesitan asegurar la continuidad de su proyecto político. Y esto no, quiera, esto no significa que esta continuidad sea de la representación de la mayoría de la población, no. Esto representa es la continuidad de un sistema político y económico que ya está desahuciado y que corresponde, como ustedes muy bien saben, a el sistema de una dictadura del señor Fujimori. Eh, ha señalado que el día de hoy se ha expuesto algunos temas. Eh, sí. También se ha evaluado o se ha expuesto el tema de relacionado a la fiscalía, a la fiscalía Patricia Benavides ¿Y a cómo el país, el Perú, está quedando aislada de la comunidad internacional? ¿Se ha hablado de esos temas? ¿Se ha expuesto esos temas? Eh, con respecto no. a la independencia de poder, como ya fueron una de las últimas preguntas finalizando la jornada, eh, quedó para responder a partir del lunes, pero esperamos y deseamos, y como sociedad civil vamos a seguir denunciando, es que se hable y se interpele sobre el cuestionamiento que tiene la fiscal general y su rela presunta relación con delincuencia organizada, eh, con tráfico de influencia y otros delitos que se le está investigando porque eh, realmente hay elementos de convicción para tales hechos. Entonces yo creo que por ser un caso tan delicado, eh, no lo quisieron plantear al momento, sino me imagino que lo van a plantear más adelante para ver si el Estado responde de manera más efectiva a, a como lo asumió el día de hoy, que hoy más bien... Respondió lo necesario de acuerdo a, a sus intereses y obvió todas las preguntas que se le estaban haciendo o que les de, les hacía incómodo responder porque sabían que era tan evidente lo que están cometiendo que ya no tienen ni siquiera cómo argumentar la mentira. Es, es, es, es común escuchar que eh, no respondan en el momento y que se comprometan a responder por escrito. Ese es un mecanismo que se emplea, pero justamente cuando quieres ampliar información. Lo normal es que tú expliques de manera oral, en breve, unos dos minutos, dos o tres minutos, le hagas una explicación oral y se le diga, le vamos a alcanzar más información por escrito. ¿ves? Pero cuando tú ya en la primera respuesta es... Eh, te pasamos la información por escrito es porque no tienes una preparación o estás dudando de lo que puedas decir que esto realmente se pueda malinterpretar. Entonces, con el tema del señor Pedro Castillo, decidieron obviarlo porque me imagino que estarán buscando la manera de qué forma lo van a, a, a tratar. Justamente hoy... Que está la petición de 36 meses de medida eh, privativa de libertad. Eh, lo otro es de que si hablamos del 7 de diciembre para adelante, pues se ha violentado todos los derechos humanos contemplados en este pacto. O sea, les va a faltar días para analizar eh, y no solamente analizar, sino hacer las preguntas y responderlas, por cierto. ¿Cuáles son los temas más emblemáticos que se han tratado el día de hoy y cuáles faltan desde tu mirada? Para sobre eso hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, el tema de la libertad de prensa también se va a evaluar. Eh, vemos de que eh, los medios de prensa eh, no dan a conocer eh, eh, la verdad. Están bastante parametrados con este, con este régimen de Dina Boluarte. De igual manera, el tema de las Fuerzas Armadas no eh, el tema de la postura de los congresistas que desde sus escaños pues asusan a que se debería desaparecer poblaciones y o que todos somos terroristas estos y otros temas, ¿qué tema más emblemático se ha expuesto y qué falta? Bueno, mira eh, con respecto a libertad de expresión eh, nosotros casi estamos que seguro que va a salir hoy no salió porque bueno, te repito, fueron casi dos o tres horas y había muchas preguntas de parte de ellos, pero si vas, eh, esperamos que a partir del lunes empiecen a salir temas muy emblemáticos, como por ejemplo, información sobre la investigación de los miembros de policía y de las Fuerzas Armadas en el contexto de las manifestaciones, eh, Ya hay inquietudes que en los diálogos que había se estaban manteniendo sobre... ¿Cuántos policías están detenidos y militares por violación a los derechos humanos? Porque esto ya haría un estudio también comparativo si la cantidad de fallecidos y heridos también va en proporcionalidad a la investigación que se viene haciendo y si esta investigación también está arrojando ya no solamente investigación sino sanciones, ¿ve? Porque estamos viendo que a la población desarmada, que no tiene armas, sí le están aplicando medidas de tres años, pero a los funcionarios que tienen las armas de fuego y que han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales, a nuestra información todavía no han sido ni siquiera han procesado ni siquiera han tenido ni, ni la citación de la investigación. Entonces, ya estos temas ya eh, se están planteando en la mesa, sobre cuántos policías y militares están detenidos en desde el día 7 de diciembre a esta fecha que tengan relación con las manifestaciones. Por ejemplo, sobre los estándares de los miembros de la Fuerza Armada para intervenir en protestas, es decir, cuáles son las normativas legales, dónde se basa, si estas responden a los intereses o, o al al, a la protección de los derechos humanos. Por parte del sistema universal. Es decir, ¿cuántos habeas corpus se han presentado eh, para los incidentes, por ejemplo, en la, en la Universidad de San Marcos, pero también para hacer un análisis qué ha hecho el Poder Judicial en este contexto? Y ahí es que van a empezar a preguntar: ¿cuáles han sido las acciones legales del Poder Judicial para contener la represión? policial. Y cuando ocurra ya, y que esperamos que ocurra el día lunes, esto va a ser para nosotros ya como un quiebre comparativo. Es decir, cómo se ha comportado el Poder Judicial con la gestión del señor Castillo y cómo se ha portado con la dictadura de Boluarte Eso va a ser eh, importante analizarlo porque... Con el señor el señor Castillo no tiene a su cargo 70 fallecidos. Es decir, ni tiene 1.400 heridos en sus hombros de responsabilidad, no la tiene. Ni tiene las manos manchadas de sangre por haber dado órdenes a que se reprima la población. Entonces, estas es comparaciones eh, también van a, van a ayudar para que, para vean, que vean quién es, es el autor de la dictadura porque esto es evidente que como este es un examen de que se está haciendo de los últimos cuatro años, se va a valorar si durante la gestión de Castillo, es decir, si fue la gestión como tal que arrojó a esta crisis o si la crisis se generó después que tumbaron a Castillo. Estamos con Adrubal González el día de hoy. Ha sido un día muy importante el Perú ante los ojos del mundo, toda vez que se ha llevado a cabo la primer, el primer día de esta sesión número 137 para evaluar al Estado peruano si este, como tal, como Estado, está cumpliendo con respetar los derechos civiles y políticos. En un momento en el que, obviamente, estamos en una dictadura. Entonces, están siendo bastante exhaustivos. ¿Qué va a venir después del día de hoy? Es por eso que es necesario, amigos, yo les pido, compartan esta entrevista. Vamos a, a, en estos días, estar haciendo las directas para estar atentos en este espacio en el que están reunidos estos expertos evaluando a nuestra patria en un momento crítico de grave violación a los derechos humanos. Si bien es cierto, en estos informes, en estas sesiones, adverbal, y, y me corregirás si no es así, se, se manejan muchas cifras, se manejan muchos eh, datos concretos, pero el tema um, de la, del clasismo y racismo con el que se ha visto que han asesinado a nuestros hermanos compatriotas del interior del Perú, a mis hermanos compatriotas del interior del Perú, cosa que eh, cuando se está protestando en el interior del Perú, en la Macro Sur, realmente fue una masacre. Contrario a eso, frente a las grandes movilizaciones en la ciudad de Lima, no hubo muertes más allá de lo terrible que pudimos apreciar de cómo mataron a un compatriota, realmente le destaparon el cerebro, disculpen la expresión de las palabras, pero eso es así. Entonces, evalúan también esta carga no subjetiva, no fácil de ser probada pero qué elementos crees que se manejen para que tomen en cuenta esta realidad. El audio, por favor, Azdrubal. Ahora, sí. Ahora sí, ya en el comité ya salieron las primeras impresiones de preocupación por el nivel de racismo, discriminación y xenofobia que eh, que continúa instaurado en el Perú, esto no es de ahora, esta es una cultura que se viene arrastrando y que eh, los diferentes periodos lo han incrementado, es decir, que con el tema del señor Fujimori fue un proceso también de institucionalizar el racismo para discriminar más a la población sur. Entonces, con un sistema constitucional que ya... Eh, se basa en una dictadura y con normativas que responden a este sistema, realmente no se ha avanzado mucho y los expertos hoy justamente están pidiendo respuestas concretas. Si el, hace cuatro años se comprometió el Estado, ¿qué ha hecho respecto a este tema? ¿Han modificado leyes? has protegido leyes o, al contrario, has incrementado una represión, estás generando una estigmatización y estás utilizando el tema de las leyes contra el terrorismo para justamente y neutralizar a los líderes sociales, a los defensores de los derechos humanos, a las personas que están manifestando contra la dictadura. En relación a este, esta... Uh, recorte eh, grotesco, abusivo propio de dictaduras, de, de que se les ha prohibido, se nos ha prohibido la posibilidad de expresarnos a través de un referéndum, ¿también va a ser visto? Eh, mira, es un tema, eh, como te comenté, que el tema de la democracia aquí en Europa... Eh, es un tema como epicéntrico aquí en Europa con, cuando hablan de democracia y de elecciones eh, buscan de dar ejemplo en ese sentido y aquí en Suiza que aquí votan cada que yo creo que mensualmente se someten a sufragio constantemente a los expertos no, no, todavía a ellos no le quedaba muy claro que cómo era que estaban deteniendo a las personas por pedir constituyente si sí, este ellos más bien uno particularmente manifestaron algunos sino que más bien cuando las personas piden que hay elecciones porque eh, se quiere involucrar la sociedad en ese proceso que, eh, y le quedó muy, le quedaron como esas interrogantes que por qué están deteniendo a las personas por pedir que haya un proceso constituyente. Y nosotros justamente lo que señalamos es que no quieren el proceso constituyente porque no quieren refundar el actual régimen político estructural corrupto que hoy domina el Perú. Y que esto no es la mayoría, esto es un sistema que está representado, dominado para que las minorías de poder sigan enriqueciéndose del Perú. Y de esta forma, por lo menos los expertos de otras a, a lenguas han podido entender un poco más sobre la situación porque, por ejemplo, con el tema de referendo, nosotros eh, nuestra organización viene apoyando a el FREDEPA. Entonces, le expusimos el caso de ellos y ellos quedaron sorprendidos de cómo seis personas han sido de manera abusiva, arbitraria, detenidas solamente con cuando eh, las actas procesales establecen que han hecho actividades de foros, talleres, declaraciones, pidiendo constituyentes. Es decir, ellos todavía eso le costó superar que por pedir una ley o por pedir que el Estado tenga una constituyente, el resultado sea la represión y sea la persecución política. Eh, en, hay una pregunta bastante interesante acá, muchas, muchas. Yo saludo a todos los que están um, conectados en ¿eh? todo cambia en esta eh, transmisión en vivo, um, analizando el primer día de esta sesión en la comisión de, en el Comité de Naciones Unidas eh, en Ginebra, en el que se está evaluando eh, si el Estado peruano respeta los derechos políticos eh, y civiles, ¿no? Y en el que se está exponiendo en este momento grave, a partir del 7 de diciembre, toda una serie, una secuencia, una escalada violenta de violación a estos derechos que deberían ser protegidos, valga la redundancia por el Estado peruano. Hemos escuchado los que hemos estado siguiendo de cerca, y lo decía ya Durval que cuando se refirieron a, a la pregunta relacionada a Pedro Castillo, al presidente Pedro Castillo, señalaron como respuesta que lo iban a documentar, que iban a responder por escrito. Hay una pregunta referida a ello. ¿Los expertos pueden exigir que respondan oralmente? ¿Pueden exigir? O teniendo en cuenta que el papel aguanta todo, Asdrubal. Sí, mira, eh, es importante señalar que eh, Naciones Unidas se maneja con mucha discreción en este punto porque son estados soberanos, ¿ves? Y al representar un estado, por más que, eh, recuerdo con este punto, uno de los expertos dijo que le se le complicaba eh, a seguir haciéndoles preguntas si estaban evadiendo lo que le estaban preguntando. Sí, se lo dijo así los expertos que eh, la propia delegación quedó así como que, oye, es decir, que el, el, el propio le esté diciendo, mire, lamento que no me esté respondiendo lo que yo le estoy preguntando y de esta manera se me complica seguir haciéndole otras preguntas o reafirmando lo que ya le pregunté desde hace ya media hora que le vengo haciendo el mismo cuestionamiento. No, este, no puede obligar, eh, pero sí quedaría de manera evidenciado que los expertos pudieran decir, el Estado se negó a informar. Y esto sí justamente es repudiado a nivel diplomático y político, porque se supone que cuando el Estado ratifica un pacto de esta magnitud y de este nivel es porque hace vinculante esta eh, pacto o esta normativa internacional, como es el caso del Perú, que ratificó el pacto de derechos civiles y políticos. Otro elemento importante también que podemos señalizar es que eh, la evaluación también puede servir como un elemento de investigación a los fines de poder solicitar una intervención, bueno, intervención no sería la palabra, sino más bien una investigación internacional por posibles violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por posibles eh, genocidios, si se llegara a determinar, o crímenes de lesa humanidad. Es el informe que va a, eh, a publicar el Estado dos, eh, dos, dos meses después de esta evaluación y dependiendo de las observaciones que haga, y si son observaciones muy graves, este informe, que es un informe oficial, se podría presentar como elemento probatorio ante, por ejemplo, una Corte Penal Internacional para evidenciar de que hay una violación a los derechos humanos. Eso es por un lado. Y por otro es que se pueden activar otros mecanismos auxiliares eh, de acuerdo a la necesidad que establezca el comité. Interesante lo que nos acaba de señalar Aldrubal González. Eh, y se nos también pregunta... Se ha expuesto de lo que pasó, ¿no? En este momento hay heridos, hay heridos que no los están, eh, no les están dando la atención del caso. Hay también, nos señalan, desaparecidos. Se está, eh, se va a presentar también un informe o se cree de que vaya a haber preguntas relacionadas a estos dos temas no tan puestos en evidencia a no, eh, bueno, con respecto a estos temas, eh, nos llamó muchísimo la atención que eh, la intervención del Estado en este punto lo que hizo fue anunciar que aceptaba la visita de los relatores sobre ejecuciones sumarias y libertad de expresión, que para este año van a visitar al Perú. Claro, esta es una vía diplomática que están utilizando para decir que ellos están abriendo las puertas a los sistemas de investigación de la ONU, ¿eh? pero esta, esta puerta que ellos están buscando de abrir es para darle un poco de oxígeno. A, de manera más oxígeno diplomático a las acciones que ellos vienen haciendo, pero eh, yo les reitero a las personas que deben de denunciar y no pueden quedar callados porque la denuncia es el justificante a nivel internacional y en estos organismos donde se evidencie que se ha, pues, se ha agotado los canales nacionales. Entonces, en líneas generales yo creo que eh, se aproximan días bastante eh, difíciles para la misión del Perú, que son los que están al frente de esta situación, y eh, quedaría también de un compromiso por parte de la ONU denunciar en su informe final sobre el Perú, denunciar lo que está ocurriendo y no dejarlo solamente en preocupaciones que han manifestado los expertos, sino dejarlos por escrito para que a través de este escrito también se pueda recurrir otros recursos a nivel internacional. Eh, justamente creo que has adelantado un poco la pregunta que te iba a hacer, la respuesta obviamente frente a la pregunta que te iba a hacer. Eh, luego de estas sesiones que vayan a culminar el día martes y luego de este informe, eh, si es negativo frente al hecho de que no hay eh, respeto a este pacto firmado o de la cual es parte el Estado peruano para respetar los derechos civiles y políticos, ¿cuáles serían las implicancias? Bueno, primero, eh, esto sí, sí se podría utilizar como una prueba o como un elemento de oficial de investigación donde se justifique de que hay violaciones a los derechos humanos o que hay indicios de graves situaciones de vulneración, ¿ve? Se puede, se puede activar mecanismos como el sistema interamericano y se puede activar mecanismos como el sistema universal a través de procedimientos especiales, a través del propio Comité de Derechos Humanos que tiene un proceso de individual de casos individual que se puede activar, pero también dependiendo de la magnitud y de estos resultados, se podría llevar hasta la Corte Penal Internacional. Ahí te quiero decir que cuando intervino el comandante de la policía que estaba representando, bueno, parte de lo que es la, la actuación policial, dio un discurso como que si fuesen los principales garantistas de los derechos humanos, cuando sa todos sabemos que la situación no es así que no se está respetando los derechos de las personas. Eh, él alegaba de que existía un debido proceso, pero también, eh, de manera muy sutil y estratégicamente, eh, siguiendo los comentarios del señor Otorola, dijeron que eh, la responsabilidad de lo que ocurra en materia de violación a los derechos humanos, de mala actuación policial, Va a corresponder de manera individual, no que el Estado se trata como de desligar de esa situación. O, mejor dicho, le dicen no, que esta es una responsabilidad individual y el responsable del operativo no tiene nada que ver. Y la situación no es así. La situación es que el Estado es el responsable de garantizar los derechos humanos y por ende tiene que vigilar que las actuaciones estén ajustadas a derechos cosa que hoy no lo están haciendo. El día de hoy se ha puesto en clara evidencia frente a la evasiva de responder preguntas tan puntuales. Sorprendió de alguna manera, ¿verdad?, de que haya todo un manejo y conocimiento, como bien lo ha señalado. Eh, yo estaba siguiendo de, de, en directo esta exposición, estas preguntas, esta sesión el día de hoy, y veía, ¿verdad?, los rostros bastante sorprendidos de los eh, expertos, rostros desencajados, rostros que, que decían, ¿ante qué estamos? No sé si, si tú tuviste la misma impresión, Azdrubal. Mira, eh, la impresión que tuve es que, a mi juicio no estaban preparados o era tan evidente la violación a los derechos humanos que no la podían esconder. Eh, por eso es que evadían la respuesta. Eh, de alguna otra forma, tú le preguntabas por el tema de las manifestaciones y ellos te iban que se estaban garantizando los pueblos indígenas los derechos, un ejemplo o oh, tú le querías hablar sobre la represión a los pueblos indígenas y se iba no, que a las mujeres estamos tratando de, de que se les garantice la píldora o X derecho es decir, lo que estaban era como tratando de dilatar el proceso y aquí en Naciones Unidas ya como conocen este tipo de mecanismo eh, la actuación del relator cuando se lo dijo mire, así no se puede trabajar es decir, le he reiterado la pregunta y usted lo que hace es evadir en pocas palabras. Y es que esto a la final queda reflejado en el, en, en el informe final que se, pre, que se presenta. El propio Comité puede decir, el Estado de manera reiterada evadía las preguntas para no responder. ¿Ve? Entonces, así estamos en líneas generales viendo y sí hay mucha, pero mucha preocupación sobre la actuación eh, policial, la actuación militar. Han hecho preguntas específicas sobre el protocolo que se está implementando de la policía para usar de manera, la fuerza pública de manera proporcionada. También han pedido información sobre eh, la incompatibilidad de alguna sentencia del Tribunal Supremo con respecto al mismo de controles, eh, control de constitucional y de órganos y así sucesivamente pero han hecho preguntas sobre actuación policial y el otro es sobre persecución a los defensores de los derechos humanos que eso es uno de los puntos que más adelante lo van a tocar porque por lo general se van dejando de último pero en este punto nosotros hemos denunciado que hay varios activistas entre esos quiero comentar por ejemplo el caso de marisa sánchez que es una de nuestras delegadas en Perú, y ha sido perseguida, hostigada eh, políticamente a través de los medios de comunicación por el comandante de la policía, pero que ya la están citando al Ministerio Público por ser una activista de derechos humanos que está registrando las manifestaciones. El caso de ella lo hemos presentado aquí en Naciones Unidas, ella justamente nos dio su consentimiento para que nosotros lo pudiéramos también hacer público, pero es que este es un ejemplo de lo, todos los casos que nos están llegando. Es decir, usted, si usted manifiesta, lo más seguro es que lo Pongan como terrorista o, del, o asociación para delinquir otro delito que tenga una penalidad que supere los 15 años si es posible. Eh, si usted eh, le es incómodo a la dictadura, igualmente le, le van a generar un expediente o lo van a perseguir. Entonces, tenemos el caso de, de Marisa Sánchez, tenemos el caso de Fredepa, que te, para, también es un caso muy emblemático, y que utilizaron hasta la Universidad de Lombardía en Francia para decir que estaban promoviendo terrorismo y cuando, por lo menos nosotros, sí particularmente, como evidencia, sacamos las notas de prensa y le, le, le mostramos a expertos diciéndole eh, que la DIROE, si no me recuerdo, es el nombre, está imputándole responsabilidades a una universidad francesa que promueve apología de terrorismo. Aquí esa noticia quedó de manera sorprendente, porque fíjate que eh, a ellos les generó, pues, a los expertos bastante eh, con condena, se pudiera decir con el tema de la Universidad San Marco. La mayoría de los expertos son académicos, y lo que ocurrió en la, en la Universidad San Marco, ellos lo interpretan también como un acto casi que de sacrilegio, porque justamente es un espacio donde se tiene que cuidar, porque está eh, la formación de profesionales, pero también el debate de ideas, ¿ves? donde se debaten eh, los futuros profesionales, y esto evidencia de que las ideas tampoco se están respetando, la libertad de expresión lo han obviado de manera fragante. Eh, también informaron que el relator para la libertad de expresión va a visitar este año el Perú. De acuerdo, eso lo, lo informó el, el gobierno de Boluarte. Como para dignificarse, que están invitando a, a expertos, pero esto lo que va justamente a conseguir es que los expertos vean y escuchen los testimonios de la población. Entonces, ellos están proponiendo que este año visite libertad de expresión el, y ejecuciones sumarias. Y el, el experto de ejecuciones sumarias, justamente, es un experto forense. Y yo sé que, de acuerdo a su perfil curricular, muy difícil eh, lo traten de engañar cuando traten de argumentar el motivo del fallecimiento. Porque la mayoría, y gracias también a la tecnología, la mayoría de las muertes están registradas, la mayoría no responde a ni almas de fuego ni a enfrentamiento. ¿Ve? Y ahí te lo quiero comentar. Yo, aquí uno puede... Compartir, ¿verdad? Claro, a ver, vamos a hacer... Bueno, el hay, un, hay, hay, hay un informe que te voy a comentar. A veces lo, lo, los... Eh, de aquí de la Si se lo puedes comentar a los compañeros, bueno, a los que están escribiendo y los que están siguiendo, hay un informe que nosotros hemos condenado, es el informe que realiza la asesoría del pueblo, pero es por el lenguaje que está empleando, porque a la final no termina de, eh, de decidirse si está defendiendo a la, a la sociedad civil o está es promoviendo eh, o, o, o, o defendiendo los intereses defendiendo. de Boluarte. Aquí te voy a mandar este, no sé si lo puedes abrir, ¿lo podrás abrir? Vamos a hacer, a ver, los intentos. Envíamelo, envíamelo. Lo envié por, por el chat. Así es. Me, me comentas si lo puedes abrir y lo ves. Y si lo ves, me, me vas diciendo y yo te voy indicando. Bueno, estamos intentando abrir lo que nos ha compartido Azdrubal lamentablemente no me responde, no, no responde eh, la parte técnica, urban. Vale, este es el informe diario que hace la Defensoría del Pueblo, para hacerte, es un resumen, y ellos utilizan, pero para que ustedes vean que el, lengu el, argo, el lenguaje jurídico tiene un peso muy fuerte, que a veces una palabra puede cambiar la connotación de toda la oración. Entonces, ¿sabes cómo la Defensoría del Pueblo califica a las 48 muertes, por disparos eh, o por que hayan sido víctimas directas a, a órganos del Estado, enfrentamiento. Y esta característica a nivel de derechos humanos y a nivel jurídico, lo que evidencia es que cuando hay un enfrentamiento es que las dos partes están armadas. Y en este caso no es lo que está existiendo y nosotros hemos denunciado que como la Institución Nacional de Derechos Humanos esté diciendo de que los 48 muertos estaban enfrentándose a la policía. Es decir, eh, prácticamente lo que quiere hacer ver que la, la policía actuó casi que en defensa propia. Si tú te vas a la, a la traducción y a la interpretación jurídica. Porque si está diciendo que hay un enfrentamiento es porque la otra parte tiene, eh, tiene armamento para re, repel, repeler pues, la actuación policial en este contexto. No sé si pudiste abrirlo. No, no, no logro abrirlo. No logro abrirlo, lamentablemente este a Trubal. No logro abrirlo. Vale. Este, si, si te da oportunidad, eh, por favor, para que lo veas, porque. Estos informes sí tienen mucho peso porque se, aquí en Naciones Unidas la Defensoría del Pueblo tiene mucha consideración y este, lo que diga la Defensoría del Pueblo también puede influir en una investigación internacional pero también si se evidencia que la Defensoría del Pueblo no está respondiendo a los estándares internacionales, lo, el otro procedimiento es solicitar que se le, re, se le rebaje la acreditación que eso implicaría que la Defensoría del Pueblo no está actuando con objetividad y que eh, se está viviendo un régimen dictatorial o violatorio a los derechos humanos en este país. Interesante todo todo lo que acabas de exponer, realmente un, un escenario muy difícil para um, no solamente el estado peruano, sino para los que hoy están um, conduciendo desde este régimen de Dina Boluarte. El día martes va a continuar esta sesión, eh, la segunda um, sesión de esta de esta reunión de la 137. En eh, reunión en el Comité de eh, Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Derechos Cívicos y Políticos. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué esperamos? Eh, ¿Cómo podemos estar eh, no solamente atentos, sino eh, qué esperas tú desde tu mirada juiciosa como defensor de los derechos humanos? ¿Cuál crees que va a ser? ¿Va a haber un cambio, un giro? En la, no, yo creo que... en la defensa que haga, en las respuestas que haga el Estado. Bueno, yo con respecto a, a lo que vaya a decir el Estado, yo le... no, no tengo mayor expectativa, porque si aquí abiertamente, descaradamente han perdido la vergüenza diciendo que son ejemplos de derechos humanos para la región, que son... Este... Que, que protegen los derechos humanos y aparte con una hipocresía diciendo que lamentaban y les dolía la muerte de las personas eh, que allí fallecido cuando yo los responsable. Es decir que de un gobierno corroído a este nivel no se puede esperar absolutamente nada sincero ni, eh, ni coherente. Y uno lo que eh, esperamos en que para el día lunes o martes, eh, y eso sí lo queremos, eh, ojalá que, que, que sigamos presionando como sociedad civil, que los expertos le hagan cuestionamiento de por qué el congreso ha bloqueado cuatro veces un proceso electoral, sabiendo que es la salida política para que por lo menos la crisis política que está viviendo el Perú se, se empieza a encaminar. Entonces, eso es lo que nosotros eh, queremos eh, y estamos conduciendo a eso porque ya hoy salió la preocupación de por qué se va a a modificar de manera arbitraria el Consejo Electoral y cuáles serían los requisitos para eh, la conformación, pero también la destitución, porque ellos lo que están planteando ahorita es destituir este, nuevo, este poder judicial que todavía tiene laxo de mandato y constituir un nuevo Consejo Nacional Electoral de acuerdo a los intereses de la mayoría parlamentaria que todos sabemos que responden a Fujimori. Posibilidad de que, así como puedan eh, preguntar relacionado a este hecho de que han bloqueado la posibilidad de un adelanto de elecciones desde el Congreso, cabe la posibilidad de sutilmente o directamente, abiertamente, eh, pregunten por qué no la renuncia de Dina Boluarte teniendo en cuenta que ella es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y son ellos los que, de acuerdo a los vídeos, ¿Habrían asesinado a estos más de 70 peruanos en protestas legítimas? Directamente dificulto y lamento que no, ellos no puedan hacer este tipo de preguntas para no entrar en el tema de injerencia, eh, considerando que es un Estado soberano, ¿ves? pero si sí van a, a dejar claro lo que está ocurriendo y eso es en el informe cuando ellos eh, hagan los resultados del examen que se está que se está ahorita claro, desarrollando ahorita de entonces por este lado eh, si sí, nosotros sí estamos confiados y si sí esperamos que se ya empiece a, a, a haber movimiento dentro de la ONU por el Perú porque no cuántos muertos van a esperar para que haya un pronunciamiento si nosotros hemos visto que eh, por ejemplo en otros países cuando ocurre eh, situaciones menos gravosas se pronuncian de manera inmediata es decir que yo creo que los derechos humanos no pueden responder a a, a situaciones económicas o políticas sino a, a lo que es genuino sino a su realidad a su esencia ve y no no pronunciarse de acuerdo a los intereses que marque la agenda política o de poder. Y entonces en este contexto nosotros seguimos, eh, seguimos apoyando, seguimos impulsando e insistiendo. Y lo que sí te quería comentar es que nosotros eh, sabemos que en cualquier momento, yo sé, ojalá que sea más temprano que tarde, eh, la señora Boluarte que hoy se siente con todo el poder, ella su destino es la de Áñez. Ese es el destino de la señora Dina Boluarte, y es lamentable que ella haya ofendido a su género femenino con esta eh, lamentable comportamiento. ve Yo creo que hubiese sido una heroína si hubiese si se hubiese puesto al lado de la verdad y de la justicia. Y de esta manera yo creo que hubiese dejado hasta un, un legado de democracia, ¿ves? un referente de democracia, como hay tantas mujeres valientes en, en nuestra región, indígenas, políticas. Entonces, eh, la señora Boluarte, ya ella, de, ella ya definió su destino. Y ella, si ella cree que está... Eh, inmune ante organismos internacionales y de violación y por violación a los derechos humanos está equivocada yo le recuerdo que vea la situación de la señora Áñez en bolivia una persona que actuó de manera arbitraria si no me recuerdo creo que fueron más de 200 muertos no no sé la cifra ahorita exacta sí, y hubo una situación muy parecida al perú y hoy dónde está la señora Áñez. Ah, ahora se dice que es una presa política cuando ella persiguió a todos los disidentes porque no respondían a sus intereses ideológicos. Entonces, lo que nosotros confiamos y esperamos que sea lo antes posible, es que la señora Boluarte, con su tren ministerial, incluyendo al primer ministro, que debe ser el primero, que sean investigados. Y. Eh, creo que si no me recuerdo que con fujimori pasó algo similar que en 2016 eh, ppk le iba a dar su indulto y vino la corte interamericana y le dijo no esto no puede ser es si le paralizó el indulto que le iban a dar para beneficiarlo entonces ya hay ya hay evidencia de que los organismos internacionales están actuando y cuando eh, lo que viene la próxima semana directamente es cuestionamiento a la policía y a los militares. Y cuando los militares vean que ya los van a empezar a investigar, yo le digo a la señora Boluarte que se que tenga su maleta preparada porque le van a empezar a quitar el apoyo. Sí, ya las primeras preguntas de este examen es preocupación actuación militar por cuáles son las actuaciones y los protocolos con respecto a las manifestaciones y cuáles son el uso desproporcionado de la fuerza sí, ya estos son los primeros indicios de preocupación sumado a que ya ha ocurrido un pronunciamiento del gobierno de españa donde dijo Paralizo la venta de armas porque se evidencia que los proyectiles provienen de una empresa española que le vende armamentos para la seguridad del país y que se está utilizando contra la población civil. Ya está una evidencia política y diplomática. Es decir, ya la señora cada día más se está, eh, ella misma está perdiendo el poder y se va a ver acorralada se va a ver acorralada porque hay demasiada eh, elementos que la están inculpando y lo otro que ya esto yo lo llamo a, a reflexionar a los hermanos peruanos que son ustedes los que tienen que decidir y en este caso yo como venezolano le respeto soy bastante cuidadoso en este tema lo único que les digo es Busquen los responsables políticos a la hora de, de, de votar de quiénes fueron quienes llevaron hoy al Perú a esta situación. Es decir, la memoria histórica no la pueden eliminar. Porque Dina está allí es porque más de ciento, eh, 102 diputados la llevó a esta situación. Y estos son responsables también de lo que está ocurriendo en el Perú. Entonces no, no vale ahora lavarse las manos como Poncio Pilato y ahora como ya están viendo que eh, a la señora cada día más se le está acercando su final político, eh, le están buscando ahora sí de abrir investigaciones, carpetas para ellos buscarse de lavar la, la cara y las manos que ya tienen manchadas de sangre. Tremenda reflexión la que hace Azdruval González. Y justamente en un momento en el que el Perú está ante los ojos del mundo, en esta sesión de la ONU, del Comité de la ONU, el Perú es parte de este pacto de los derechos civiles y políticos. Y el día de hoy, a partir del día de hoy hasta el día martes, va a ser evaluado. estamos en una dictadura, hay que decirlo, si estamos en una dictadura, y por eso es que los ojos del mundo están viendo cómo se desarrolla esta, esta sesión. Voy a continuar el día martes. El día de hoy hemos visto con mucho asombro el cinismo con el que está respondiendo algunas preguntas y evitando muchas otras. Vamos a ver, y, y los perros tenemos que estar atentos. Se está difundiendo por diversos medios estas sesiones. Ahora a través de la tecnología tenemos la posibilidad de ver de cerca cómo se desarrollan este tipo de eventos en la cual ahora el Perú está siendo evaluado y yo creo de que va a salir jalado. Va a ser jalado y debería haber no solamente un informe muy drástico, muy severo por grave violación, sino también ya yendo a la parte interna, como lo dijo Azdrubal, aquí hay mucha responsabilidad política de los que hoy están en el Congreso. Y qué pena decirte, Azdrubal, lo digo con mucho dolor y con mucha vergüenza ajena, pero estos parlamentarios que posibilitaron que Dina Boluarte llegue a este estamento de poder gracias a los votos de vacancia que eh, posibilitaron ello, ¿no? Fueron votos de la izquierda. Y estos de la izquierda hoy se están reacomodando, reacomodando se, cual camaleones para... No perder esa cuota de poder que les da el voto popular. Pero seamos, como lo ha dicho Adrubal, los electores, los que seamos eh, no solamente mm, muy, muy, muy inteligentes, muy acuciosos al momento de elegir a las autoridades. Cierto, en este momento, particularmente, no estoy de acuerdo por un proceso de elecciones, porque, como lo ha dicho Adrubal, todos los organismos electorales, eh, todas las leyes están siendo cambiadas para acomodarlas a un resultado positivo a esta derecha fascista, racista, clasista que hoy está al frente de esta dictadura. No caigamos en el juego de convocar a elecciones porque las condiciones no están dadas, amigos del Perú. Yo creo de que necesitamos mucha serenidad. Eh, mucha cautela, mucha lectura política y nada de ambiciones ni eh, trabajo de salir a las protestas con cálculo electoral. Eso le hace daño a nuestra patria y eso es lo que ha generado también que estemos en esta situación. adrubal vamos a seguir seguramente analizando cómo se va a desarrollar el día martes esta segunda sesión esta segunda reunión, el día martes, la segunda reunión de esta 137ª sesión eh, en la que el Perú está siendo puesto ante los ojos del mundo. Eh, seguiremos, yo te comprometo públicamente a tenerte el día martes para ver el resultado de que, qué preguntas se hace, qué responden y si va a primar el mismo cinismo con el que hoy día hemos visto a los genuinos representantes de la dictadura militar de mi país. Eh, bueno, gracias. Estoy siempre a la orden, para especialmente para medios como este, que eh, se permite el desarrollo eh, de la expresión y de la libertad. Antes de concluir, eh, yo quiero reiterar lo que nosotros hemos venido a... a diciendo en los diferentes foros, nuestra organización está defendiendo los derechos humanos del señor Castillo. Eh, no nos interesa su, su gestión de gobierno porque eso ya le corresponde a los peruanos, pero sí eh, es importante señalar que en las diversas reuniones que hemos tenido privadas, eh, diferentes expertos en derechos humanos ya están empezando a ver a Castillo como un Julián Azán, como eh, diferentes presos políticos en la región es decir eh, Julián Azán porque ha sido hostigado por una por una eh, por un gobierno y por una por una potencia donde se le ha violado una serie de derechos humanos y dentro de su pre, de su detención arbitraria le han violado otros derechos como el derecho a la salud, otros eh, derechos nexos. Igualmente está ocurriendo con el señor Castillo. Está, eh, en una de las reuniones también ya lo están comparando su caso jurídico, es decir, desde el punto de vista jurídico, como la detención arbitraria de eh, Milagros Salas, que la ONU decretó que su detención también es arbitraria. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué queremos decir con esto? Que Castillo, a nivel jurídico, su caso puede convertirse en un referente eh, por lo que ha constituido. Eh, también nos llamó muchísimo la atención, era de cuando se estaba analizando el caso... Eh, nos decían que eh, su situación estaba muy asociada, estrechamente asociada, con una carga ideológica de racismo y de odio. Es decir, que... El caso de Castillo va a servir para la historia, para ser analizado ya desde el punto de vista sociológico y jurídico, porque ya no es una situación de, de orden solamente político, sino eh, es una situación sociológica, jurídica, y hay otros elementos de que, bueno, todo lo, cómo se ha comportado el odio y el ensañamiento contra una persona. Cuando en una de las reuniones se le informó que tenían 50 carpetas fiscales, las personas, eh, eh, es decir, no, no, todavía no terminaban de tolerar que cómo había 50 carpetas fiscales a una persona en un año, es decir, que cuántos delitos se le estaban imputando, eh. Y todo esto es evidencia de que el Estado está debilitado. Es decir, el Estado 50 está la carpetas merced. fiscales a un presidente que no tiene muertos sobre sus hombros y ni una carpeta fiscal a una a dictadura que lleva promedio 90 días, pero que tiene 70 muertos, ni una carpeta fiscal. Eso, Todo eso se está evidenciando. Es decir, cada día más a la dictadura se le está cayendo el velo. Y bueno, y nuestro trabajo aquí era denunciar y que se vea el verdadero rostro que esconde ese velo. Porque ese rostro se tiene que demostrar cómo está manchado de la sangre del pueblo del Perú. Realmente el agradecimiento a Durval Tremendo, trabajo que están haciendo no solamente peruanos, sino muchos eh, hermanos de diversos países que están realmente preocupados por lo que pasa en nuestra patria. A través de este espacio de Todo Cambio expresarles nuestro agradecimiento profundo, porque no se está defendiendo a Pedro Castillo como persona, se está defendiendo los derechos humanos, la vida, se está defendiendo eh, los derechos políticos y civiles de todos los peruanos. Esto tiene que sentar precedente para que nunca más tengan que matar por salir a protestar, para que nunca más te tengan que terruquear por decir la verdad, por expresar tu opinión, por expresar tu pensamiento, para que nunca más tengan que violar contra la natura una constitución que tanto dicen defender. Nadie merece vivir en una situación de absoluta dictadura y violación a los derechos humanos. Ningún país en pleno um, ciclo como el que hoy vivimos, en el que las comunicaciones nos han permitido evidenciar en eh, un tiempo simultáneo lo que pasaba en el país. Para nosotros, los peruanos en el exterior, eso ha sido muy doloroso. Muchas gracias, adrubal eh, tomándote la palabra para estar el día martes. Vamos a seguir muy de cerca estas sesiones para… Justamente eh, ayudar a que la gente, a que nuestros compatriotas tomen conciencia y sean protagonistas, protagonistas de este cambio tan necesario en nuestra patria del Perú. Las pues, palabras de despedida, Azrubal, para todo cambia para los peruanos en el Perú y para los peruanos en nuestra patria y para los hermanos que solidariamente están eh, soportándonos y ayudándonos en esta en este grave momento que atraviesa mi país. Yo lo que les echamos al pueblo es a la unidad. La unidad es la que va a derrocar este sistema dictatorial. El pueblo es momento de mantener la unidad y la resistencia contra esta violación a los derechos humanos y denunciar ante la comunidad internacional lo que está ocurriendo. Eh, es una ventaja también de que haya una colonia peruana en diferentes países que están también si, siendo la voz de los que están en el Perú. Tienen que continuar denunciando este genocidio que están haciendo contra los hermanos del Perú porque es la vía que queda. Internamente no hay vía a nivel jurídico, sino lo que el recurso que nos queda es la Comunidad Internacional. Es que te retires, yo sé que ya habíamos culminado, pero me, me, me, me mandan una pregunta que es necesario para que se tenga en cuenta. ¿Se ha expuesto el tema dentro de estas reuniones, el hecho de que Lima, la capital, prácticamente esté sitiada, esté enrejada, que se ha prohibido el uso de espacios públicos a muchos peruanos del interior? Eh, bueno, ese tema, como te había comentado, sí se tocó y una de las salidas del gobierno para tratarse de quitar un poco de responsabilidad, pero que no lo va a, a la final no lo va a lograr, es que invitaron al relator del de derecho a la manifestación y asociación para que visite el país este y creo también de libertad de expresión, que probablemente lo hace el próximo en las próximas eh, en los próximos meses y eh, con respecto a ese tema hay un relator un experto pidió información sobre el tema relacionado con memoria histórica y violación a los derechos humanos en este punto nuestra organización en su informe denunció como el actual alcalde de Lima mandó a eh, eliminar y destruir los monumentos históricos que para él ofende eh, el comportamiento eh, vergonzoso que para ese entonces había ejercido el ejército contra la población. Y bueno, vienen muchos temas aún y por eso es que le decimos que yo dificulto que el, el Estado vaya a pasar este examen. Dina va a quedar reprobada de este examen. Y esa reprobación va a repercutir en otras consecuencias. Esto es el inicio de las investigaciones que se vienen. Es el inicio de la caída de la dictadura. A nosotros los peruanos en el exterior, a resistir, a invocarles a la unidad. Todo nuestro abrazo solidario y fraterno a nuestros compatriotas que se están movilizando en el Perú. Toda nuestra solidaridad. No podemos ceder, no podemos callarnos, no podemos bajar nuestras banderas de buscar la justicia social, la paz, pero no la paz de los cementerios, sino la paz con libertad, la paz con libertad de pensamiento, la libertad con um, posibilidad de protestar, con posibilidad de ir a un referéndum, con posibilidad de eh, decir respeto a la vida. Muchísimas gracias, a Adrubal. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana en Todo Cambia Noticias. Muy buenas noches en Europa, muy buenas tardes en el Perú.